No tengo las medias de Heather Chandler. ¡Ah! ¡Clavaditas! Ya estamos por aquí hablando de musicales. Solo esto y ya está, lo prometo. <ríe> Mi obsesión ha parado. Eso no me pero es que, a ver, es necesario que integres Headers en tu vida. Aunque probablemente ya sepas lo que es, también es probable que no. A lo mejor soy la única que termina siendo fan de estas cosas. Pero no te preocupes, ya me tienes a mí para meterte en esta secta. Como no sé por dónde empezar a explicarte lo que es Heather, voy a recurrir a la maravillosa Wikipedia. <risa> Headers es un musical rock escrito por Lawrence O'Keefe y Kevin Murphy, basado en la película de 1989 del mismo nombre. Este musical es mucho más reciente que la película y es de los más populares en internet, junto con Hamilton, Dior Evan Hansen y Be More Chill. Cosa curiosa, porque este musical realmente nunca llegó a estar en Broadway, solo en Off-Broadway. Off-Broadway abarca los musicales que se representan en Nueva York, pero que no están dentro del circuito de Broadway. A ver, ¿cómo es posible que un musical de 2014, que parece cercano, pero hace ya 5 años y eso en el mundo multimedia de hoy en día, pues ya estaría bastante obsoleto, y que nunca llegó a estar en Broadway sea tan tan popular como los recientes que están actualmente en Broadway. Yo creo que por varias razones que voy a comentar ahora. También he de decir que Headers está ahora mismo actuándose, realizándose... Bueno, que está con un nuevo elenco en West End, que es como el Broadway británico. Pero han grabado un nuevo álbum y han cambiado algunas canciones y añadido otras. Los creadores que trabajaron en este álbum y que están ahora mismo eh, allí con el elenco son los mismos, pero yo solo voy a dedicarme a analizar el original. En parte, pues porque es el que la mayoría conoce, junto con la película. También hicieron una serie y una aparición en Riverdale, pero no voy a mencionarlas. Eh, básicamente... Porque no las he visto y, aparte, pues porque todos hablan mal de eso. Y yo eh, paso de meterme malas vibraciones en el cuerpo por parte de un fandom indignado. Vale, ya me dejo de dar rodeos. ¿Qué cuenta Headers? Heathers narra una historia que se desenvuelve en el mítico high school americano en los años 80-90. En 1989, concretamente. September 1st, 1989. Pero no es la típica historia adolescente de peli de Disney Channel que ya hemos visto mil veces y que está llena de clichés. No, no, no, no. Esto es una parodia de su época y muy bien hecha. Tiene todos los clichés del mundo mundial, pero está hecho a propósito para desarrollar esos clichés, burlarse de ellos y a la vez aprovecharlos para demostrar que no todo cliché acaba siempre igual. Esto es una comedia oscura, es decir, es macabra. Y como es comedia, no se va a parar en medio de la historia a resolver cosas que no tienen sentido ni que no pasarían en la vida real, porque ese es el punto. Cogen el absurdo y lo internan dentro de la parodia. Y al ser una parodia no tienen que dar explicaciones de nada. O sea, el que diga esto es poco realista es que está totalmente fuera de contexto. Porque el objetivo de esta obra no es ser realista es exagerar la realidad adolescente y mostrar todas las fantasías macabras que tienes a esa edad hecha realidad pues con mucho humor negro y escupírtelo a la cara. Ese es su objetivo. Por eso mismo creo que su popularidad la mantiene en pie. Headers es a los musicales y películas ambientados en instituto lo que El Quijote es a las novelas caballerescas. Es una parodia inmortal. La parodia por excelencia. Es lo que hace mítico a lo mítico. La peli y el musical son muy similares y aunque cambian varios detalles, sobre todo el desarrollo de los personajes, que ya explicaré, el argumento es más o menos el mismo. Heathers es una película de culto, que cuando salió no fue muy bien valorada, porque en la época el humor y el argumento que tenía no era el usual y no se entendió muy bien, pero con el paso de los años se volvió muy popular. La peli está completa y subtitulada en Youtube, al igual que el musical, así que es un buen plan de sábado por la noche. patita bebida caliente, Heathers. yo solo lo dejo caer. Además, los actores que hicieron de los protas siguen con su carrera hoy en día. O sea, el actor que interpretó a JD es el tío de Mr. Robot, y Verónica es la madre de Will en Stranger Things. La historia se sitúa en Westerberg High School, en Ohio, y gira alrededor de dos personajes principales. Verónica, la prota que al principio no es popular y que intenta sobrevivir en el entorno del instituto que es como un campo de batalla, voy a añadir por aquí el contador de clichés. Luego está Jason Dean, al que llaman JD, y que es el mítico chico chico emo que no habla con nadie, que viste siempre de negro... Además, una túnica gabardina en plan Matrix que yo me pregunto si este chaval no pasará calor en verano y que fantasea con el homicidio y la muerte. Aparte está la atracción principal de esta historia, las que le dan la chispa. Heather McNamara, Heather Duke y Heather Chandler. También llamadas el semáforo. Estas son las popus. Heather McNamara es la chica tímida y cute que es como el fetiche de todos los chicos del instituto. Y es la cabeza de las animadoras. Además de que su padre está forrado porque vende anillos de compromiso. Heather Duke es la chica que no tiene absolutamente nada de personalidad y que se lo copia todo a los demás. En este caso, a Heather Chandler. Y es la típica repelente que está todo el santo día diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Es la jefaza que lleva el anuario y gobierna lo que le da la gana. Heather Chandler se pasa todo el musical diciéndole que se calle. Además, su madre le pagó implantes. Está operada. A los... ¿cuánto? ¿17 años? Por último está Heather Chandler, que es popular simple y llanamente porque tiene la personalidad adecuada para ser la abeja reina. Es la ama y punto. Tiene el poder de hacerse respetar. Es la todopoderosa en la jerarquía del high school. Como se llaman las tres igual? pues hacen piña y son las amas del instituto. Todas las adoran hasta el punto que parece eso un culto religioso. No hacen ni caso a eso que te dicen los profesores de lengua durante toda la vida, de que no existe plural para los nombres propios, que no hay tres Marías ni cinco Juanes. Pues aquí las señoras se la sopla la vida y deciden llamarse Headers porque las tres se llaman Heather, pues muy original. Luego están los personajes secundarios, como Kurt y Rand, Los chicos popus, que juegan fútbol americano y cuyos cerebros tienen el tamaño de un guisante. Y Martha Dunstack la chica rellenita a la que le hacen bullying y que es la mejor amiga de la prota, pero después no porque Verónica se va con las headers, pero después sí porque se reconcilian y terminan felices. El cliché de las mejores amigas. Y aparte de esto está Miss Fleming, que es como la psicóloga orientadora del instituto y es la mítica mujer hippie loca y que no se toma en serio ni las muertes de varios alumnos. La cruda realidad es que ni siquiera todos estos scrunchies juntos compensan el scrunchie de Heather. La parte principal del musical es la relación entre los dos plutas, JD y Verónica, y es lo que voy a analizar. Que La chica poco popular, se enamora del emo y bla, bla, bla, el tópico del romance adolescente de toda la vida. Esa relación peligrosa que te llama justamente por eso, solo que esta relación sí que era verdaderamente peligrosa, más bien JD era peligroso, pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Después de esta introducción voy a quitarme la chaqueta y me voy a poner a analizar esto. Se ha caído. Bueno. El amor de los dos personajes es una balanza que nunca está estable, dado que en ningún momento están a la par, sino que tratan de influenciar al otro con la forma de ver la vida y los acontecimientos. A lo largo del musical, hay varias canciones que representan la relación entre estos personajes y en todas y cada una de ellas predomina siempre uno de los miembros de la pareja, y se van intercalando. Aquí está el esquema. Las canciones que están en naranja son en las que JD influencia, y las azules en las que influencia a Verónica. Como puedes comprobar, nunca se ponen de acuerdo. En ninguna canción llegan a ser un conjunto, sino personas individuales que intentan influenciar a la otra. En el musical hay dos temas principales, que son los que voy a analizar en profundidad. Our Love is God, en el que influencia a JD, y Seventeen, en el que influencia a Verónica. Lo que nos dicen estas canciones musicalmente es que Verónica es una buena influencia, porque la instrumentación que la acompaña es armónica y sincera, y que JD es una mala influencia, porque su música es totalmente disonante y parece sacada de una película de terror más que de una peli de amor ochentera. El musical comienza con Beautiful, donde se representan todos los personajes, el entorno, etcétera etcétera. Verónica conoce a las Headers que están en el baño, en horario de clases y cuando las pilla Miss Fleming, Verónica, que tiene una increíble habilidad para la falsificación y copiar letras, falsifica un pase de pasillo y las libra de que las castiguen. Ella, a cambio, pide un favor, que la dejen sentarse con ellas solo una vez durante la comida para que la gente vea que ellas la toleran y así, pues, los popus la dejen en paz las Heather se vienen arriba y, teniendo en cuenta que su habilidad para la falsificación les va a ser útil, la vuelven una de ellas. O sea, que Verónica pasa a ser una Heather. Entonces, las Heather le piden a Verónica que falsifique una carta de parte de Ram a Martha diciéndole que la quiere y que la invita a la fiesta que va a celebrar en su casa. Todo mentira. Así que Verónica obviamente se niega y aquí Heather Chandler se enfada y cantan Candy Store. a que creo que es una de las canciones más icónicas del musical. Es como el himno popu, el himno popu femenino. ¿Recuerdas lo que decía de las pelis y series de Disney Channel como cliché? Quizás te suene patito feo y sus divinas. Pues digamos que Heathers son las divinas, pero bien hechas. A continuación, Verónica conoce a JD y habla con él por primera vez. Lo ve pelear contra los popus y entra la primera canción de su relación, Fight For Me. Hey, Mr. No Name Kid, so Aquí entra una orquesta describiendo a la perfección lo que uno siente internamente cuando ve a su crash y desemboca en un tema relajado con ritmos muy míticos de los musicales clásicos de Broadway. Los creadores del musical fueron entrevistados y dijeron lo que opinaban de cada una de las canciones. Yo iré mencionando cosillas interesantes que dijeron mientras os comento lo que opino de las canciones. En este caso, ya metiéndonos en tema técnico musical, intentaron darle todo el aire posible a Balada de los 80, tratando de evitar las armonías cliché que se usaban en aquella época. Este es el punto de partida de la relación entre nuestros dos personajes principales, en el que Verónica se queda totalmente encandilada por JD y comienza a idealizar un romance y a visualizar sus expectativas amorosas en él. Lo que dice y cómo lo dice transmite admiración por su parte. La canción termina como empieza, con ese coro. Pero no sé por qué me da la sensación de que esta vez el coro, en vez de acompañar los sentimientos de Verónica, está visualizando lo que va a pasar desde fuera y está diciéndole a la audiencia, oh Dios mío, esto no va a ir bien. decir, ya pasamos directamente a la siguiente canción, donde ya comienza a haber influencias. Verónica se encuentra a JD en un 7-Eleven, que es una cadena de tiendas todas iguales donde venden cosas varias, y slashis. Verónica comienza a ligar con JD y empieza freeze your brain. I've been donde JD le cuenta su vida Le genera compasión Y se lleva a Verónica a su terreno Comienza con guitarra Que a mí me transmite pena Como si JD fuera un perrito abandonado Aquí JD le cuenta a Verónica el drama que es su vida Como no tiene amigos Ni llega a sentarse en ningún sitio Porque se muda con su padre cada poco tiempo Y eso ya te lo escupe en la primera estrofa Si es que esto ya parece un fanfic de guapa. Explota el estribillo Y cuenta como los 7 Eleven son su refugio y se hincha a Slashies para evadirse de sus penas Y que congelándose el cerebro ¿Quién necesita cocaína? Oye, que será un psicópata Pero al menos es sano Hasta donde se suponga que un slash sea sano Pasamos a la siguiente estrofa Y ya nos cuenta que su madre está muerta a continuación, JD empieza a coger potencia y la guitarra acústica se va convirtiendo en una guitarra eléctrica. Aquí ya le está diciendo a Verónica que ella se va a estampar contra su futuro, que debería empezar a construir algunos muros y ahogar su dolor en el slashes. Igual que un ejemplo a seguir totalmente. Entra en el último estribillo, donde se empieza a enfadar con la vida, consigo mismo, y se plantea y reprocha por qué sigue existiendo. Esto es una genialidad, porque en una sola canción tenemos una perspectiva externa de JD al completo, hasta cierto punto, no sabemos todavía que es un psicópata, aunque puede intuirse a raíz de sus tendencias suicidas. Y nos ha puesto en contexto a la misma vez que a Verónica, que a ver, en tres minutos este señor nos ha contado toda su vida, empezando desde que se muda cada poco tiempo a que ahoga sus penas engranizados porque una voz en su cabeza le dice que se mate. Y está muy bien hecho, no te das cuenta de ese avance hasta que termina la canción y dices... Uh, ¿Qué? Aquí nos dejan claro que JD está relacionado con el frío, con el granizado, y esto va a tener más sentido cuando después Verónica se desarrolle como personaje un poco más. Buenas, soy la bicho de postproducción. Me he venido arriba analizando y aunque pensaba dividir el vídeo en dos partes, voy a tener que hacerlo en cuatro la siguiente parte la semana que viene. Mientras no lo subo, puedes echarle un vistazo por tu cuenta a Headers. Dejo todo en la descripción. El link al soundtrack del musical, la peli subtitulada en YouTube y otras cosillas. Dejo también mi Insta, donde subo dibujos y de vez en cuando pues muestro señales de vida, que también es importante. Yo soy Bicho. Y a ti te toca decidir. ¿Me seguirás la pista? Just free your brain, freeze your brain. Go on and freeze your brain. Try it.